Un país normal, estamos en el centro venezolano americano, en las Mercedes, somos Ricardo del Búfalo, Naki Soto y yo, hablando de un futuro posible. Queremos hablar de la normalidad como ese deseo, esa cosa que te exige hacer planes, pensar y creer que son posibles. Lo que no está bien, hay que decirlo una y otra vez, pero decirlo con propiedad. Y para decirlo con propiedad, tienes que informarte. Informarte es un derecho. Y de eso se trata también esta historia, de aprender sobre nuestros derechos humanos. Yo quería que se llamara La Lamparita, el show, porque están Luis Carlos y aquí y yo en el medio. Entonces, como un poquito de luz en medio de la oscuridad, es bueno, está bien. Pero en el logo de un país normal está La Lamparita, entonces estoy feliz. Vale. ah, me toca mí arrancar. Me encanta el nombre de este proyecto porque si algo no podemos acusar, los venezolanos es exactamente un país normal. Tengo muchos años narrando este país a diario, justamente porque es muy difícil de narrárselos a otros. Los venezolanos tenemos una versión Twitter, que por lo regular se acerca muchísimo al performance del demonio de Tasmania, tenemos una versión Instagram que suele ser mucho más complaciente y ahí todos nos convertimos en una suerte de Heidi, pero ya con abuelo y niebla y todo. es un relato muy distinto y tenemos por supuesto, la versión nostálgica de Facebook, otra aproximación a esta historia y cada uno va como deconstruyendo la información que recibe para cada uno de esos canales. Me toca hablar a mí y después de Naki, bueno, yo voy a aparecer un niño de tercer grado en una exposición. Entonces uno tiene este país anormal, donde pasan cosas como que la tarjeta de crédito tiene un límite como de 500 bolos. ¿Qué hace uno con esa vaina. No sale mejor vender el plástico. Uno corta unos corazones, le clava unos alambres, los vende como unos zarcillos. Y que, ay, es como vintage. Sí, sí, sí. Ahorita se puso normal que te piden la clave de la tar tarjeta de débito. Es sí, sí, sí. como que el punto, con la crisis económica, envejeció. Llegaron los maños de viejo. Y que si no me pasan el chip por la cabeza, yo no paso esa tarjeta. Yo soy barquisimeto entonces tengo que buscar un alquiler acá en Caracas y se paga en dólares y yo quisiera vivir en Chacao o en Baruta pero los alquileres se pagan en dólares y de dónde los voy a sacar entonces a mí se me ocurrió una idea de que a los papás que se le fueron los hijos del país deberían alquilar las habitaciones de sus hijos y uno les paga con el amor que ellos no les dan traigo a colación esto por un titular que me tocó traducir ya que estamos en el CBA tenía que traducirlo al inglés y al alemán y el titular decía lo siguiente a ver si alguno de ustedes me ayuda a traducirlo Desmantelan banda de bachaqueros que revendía cupos en una cola Desmantelan banda de bachaqueros que vendía cupos en una cola ¿Cómo se traduce? Se trata de explicarle a personas en otra realidad ¿Por qué hay un revendedor al que llamamos bachaquero? ¿Por qué hay una cola y por qué de esa cola se venden puestos? Ricardo Cepat hablaba de la esperanza y yo siempre tengo un comentario con Naki que yo, yo digo que estoy, estoy dañado de inicio porque mi mamá se llama Esperanza, entonces con mi nombre es como... Además mi mamá se fue del país, entonces son como... reserva internacionales, que... ahí están. De la confianza dependen los grandes relatos, de la confianza dependen las democracias, las economías estables y la confianza nadie la puede decretar, la confianza se construye, te la ganas, te la fortaleces desde tu ámbito personal y familiar y va creciendo. Así que con eso vamos a hacer pronto un país normal.